Y sobre todo gracias a todos ustedes por estar un, un día de julio a estas alturas pues aquí presentes escuchando el rollo que les voy a pegar, ¿no? Eh, si sí es verdad que esto no es una presentación, eh, nosotros lo estamos planteando como un encuentro, o sea la intención es que sea un espacio de comunicación en este momento y después de este momento porque el, lo que estamos montando como verán eh, tiene bastante proyección no solo en términos de estadística pública sino en términos también de eh, capacidades científicas. ¿no? Eh, la idea sería ir construyendo una comunidad que nos permita eh, pues mejorar lo que estamos haciendo, trazar luces y sacarle toda la potencialidad que pudiese tener eh, el sistema este, el sistema de datos integrado. Viene a ser así como una nueva infraestructura de, científica dentro de, de Canarias. Habrá que hacer algunos retoques en, en términos jurídicos que después ya los comentaré más adelante. Eh, y yo, como soy un poco bruto, ...digo que eh, después de esto habrá un antes y después posiblemente... ...en buena parte de la, estadística, de, la de la investigación social... ...económica, urbanística de, de Canarias. ¿no? Bueno, eh, aquí tienen mi correo electrónico y mi, mi Twitter... ...por si quieren ponerse en contacto conmigo... ...o bueno a través de, de varios espacios van a poder estar en contacto con nosotros... Y cuando hablamos del sistema de datos integrados, lo primero que voy a presentar es un poco la contextualización normativa en la que situamos este nuevo trabajo dentro del instituto, dentro de la estadística pública. ¿no? El sistema de datos integrados para fines estadísticos, lo que llamamos en la casa para no tener muchas palabras a utilizar, y datos, eh, se articula ya en una modificación de la ley eh, estadística de la comunidad autónoma de Canarias en el año 2014, con algunas correcciones, que hicimos, a la ley 1.91, ustedes saben que nosotros tenemos competencia propia en materia estadística, la comunidad autónoma, producto del estatuto de autonomía. El estatuto de autonomía nos da competencia y tenemos un sistema estadístico autónomo e independiente al margen del sistema estadístico nacional y el del sistema estadístico europeo. Pues la ley 1.91 regula... Eh, el sistema de datos integrados a través de tres artículos, el, el artículo 32 de petición de datos a las administraciones públicas, el acceso a ficheros de datos en el artículo 34 y el, art y el artículo 36 nos configura como repositorio central de datos en materia de estadística para toda la comunidad autónoma. A su vez, el Plan Estadístico de Canarias 2018-2022, que se aprueba por decreto, tiene o establece dos direct, una, dentro de una línea estratégica dos directrices claves que hay que cumplir de aquí al 28, al 22, perdón la directriz 4.1 de fuentes de datos administrativas y fuentes Big Data públicas o privadas dentro de la estadística pública y la directriz 4.2 que es la integración de fuentes de datos estadísticas multifuentes y sistemas de datos integrados ¿no? hay otra directriz por ahí dentro de esa línea el plan estadístico de Canarias es un, un plan que el primer plan que se ha constituido ...en la historia estadística de Canarias... ...porque antes había que aprobarlo por ley... ...y ya con la modificación del año 2014... ...se aprueba por decreto... Eh, ...después de haber tenido tres intentos... ...de aprobar ley, eh, plan estadístico de Canarias... ...y siempre moría en el Parlamento... ...porque terminaba muriendo... ...no era nunca una ley... ...prioritaria en términos políticos... ...pues bueno, el plan estadístico se compone de varios elementos... ...la gente piensa que el plan estadístico simplemente... ...es una enumeración de actividades estadísticas... ...pero además tiene eh, una trazabilidad o un conjunto de elementos... ...vinculados a líneas estratégicas... ...esas líneas estratégicas después se ejecutan... ...en cuatro grandes programas que tenemos dentro del instituto... ...el programa de la infraestructura de datos... ...el programa de integración de datos... Y datos, uno sobre calidad de datos y otros de inteligencia de gobierno. Eso tiene cuatro comités técnicos. Bueno, formalmente por ahora solo hay dos comités técnicos. Para los dos primeros, los otros dos todavía, todavía no se han constituido. Y ese comité técnico es el responsable de desarrollar el conjunto de líneas estratégicas. vinculados a cada uno de los programas. Hoy vamos a hablar básicamente de este programa estratégico. dentro de del plan estratégico y algo de la infraestructura de datos, porque está bastante vinculado al respecto. Pues bueno, dentro del plan estadístico, como le decía, hay una línea estratégica que es la línea 4, son cinco líneas estratégicas, si no recuerdo mal, y uno es el de eficiencia, reducción de carga y estimación en pequeños dominios mediante el uso de nuevas fuentes de datos, integración de fuentes y métodos estadísticos avanzados. Y aquí eh, lo que se plantea es que en el año. 22 deberían ofrecer productos y servicios estadísticos basados tanto en encuestas tradicionales como en nuevas fuentes de datos, incluyendo datos administrativos, datos espaciales y cuando sea posible fuentes big data. ¿no? Y además se integran esas fuentes de datos y se referencian para generar nuevo valor informativo. Ese es Ese es el planteamiento que se hace desde el decreto que regula el plan en esta línea estratégica. Y esa línea estratégica se divide en dos directrices, una primera directriz de uso de fuentes administrativas y fuentes Big Data públicas o privadas, eh, quien quiera leer todas las líneas estratégicas está el plan publicado, se lo descargan y lo pueden leer con detalle. ¿no? Y lo que se plantea es la potenciación de uso de registros administrativos y bases de datos masivos. O sea, Big Data serán los dos bloques fundamentales en fuentes alternativas complementarias a la obtención tradicional de información. Se deberán ejecutar acciones jurídicas, por una parte tecnológicas, procedimentales y formativas necesarias para el despliegue de esta directriz esa función se desarrolla dentro del sistema de datos integrado dentro del comité técnico debe desarrollar esta, esta, esta, esta directriz. Y además la directriz 4.2 habla de la integración de fuentes de datos, estadísticas multifuentes y sistema de datos integrados. Básicamente lo que está planteando esta directriz no solo utiliza datos administrativos por sí mismo, sino constituye un modelo que permita integrar datos de diferentes fuentes para construir nuevos valores. Esas diferentes fuentes pueden ser fuentes de datos administrativas pero pueden ser... Una fuente administrativa y una encuesta, una encuesta, una fuente administrativa y una fuente Big Data, si fuese necesario. También es responsabilidad de eh, el equipo del Comité Técnico de, de Datos desarrollar esta directriz. Eh, y finalmente, básicamente, lo que se plantea en esta directriz es que, bueno, para hacer todo esto está el sistema de datos integrado, o sea, el sistema de datos integrados como tal no solo está articulado en la ley, sino el decreto ya lo le da un refuerzo jurídico al sistema de datos integrados, y además dice que el sistema de datos integrados no solo debe fusionar, sino debe georreferenciar toda la información. Esa es la ordenanza o la orden que tenemos de desarrollo del sistema de datos integrados. En definitivo, el sistema de datos integrados debe permitir la integración de datos administrativos como mínimo, debe permitir su integración con información geográfica y debe facilitar la elaboración de fuentes, de estadísticas multifuentes, entre ellos fuentes Big Data. Y además, como hitos próximos que tenemos que cumplir rápidamente, es la integración de microdatos, georreferenciación de microdatos, geocodificación de macrodatos, después explico un poco qué es, qué es cada cosa, ¿no? cada una de las palabras, y tenemos que hacer un trabajo potente de anonimización de microdatos, microdatos y cartografía. ¿Vale? Se nos plantea un nuevo problema de protección de secreto estadístico cuando bajamos los datos a espacial y cuando empezamos a sacar datos en, en diferentes polígonos. Es una cuestión técnica que si quieren hablamos y si no, no hace falta. ¿no? Bueno, Y el comité técnico nos manda una serie de tareitas que tenemos que hacer muy vinculadas, muy dirigidas al desarrollo de, de, de todo esto. ¿ok? Eh, yo estoy dirigiendo o intentando hacer de community manager, como digo yo, de este comité técnico. Bueno, pues situémonos, ¿no? Eh, hemos hablado un montón de datos, fuentes Big Data, multifuentes. Eh, voy a hacer una primera, dos partes de un poquito, de hablar de datificación y experiencias similares a lo que estamos haciendo y después ya, concretaremos en lo que estamos haciendo de verdad, ¿no? y el estado de madurez en lo que estamos. Con respecto a datificación, esto es un esquema tradicional que todos o casi todos seguramente conocemos implícita o explícitamente, eh, cómo, hay, cómo ha sido la evolución histórica de la datificación, eh, partiendo previo al 45 toda la parte de censos. O sea, el instrumento que tuvo el estado para datificar ...desde sus orígenes fueron las oficinas estadísticas... ¿no? ...en algunos casos las oficinas del censo... ...posiblemente la más conocida es la oficina del censo americano... ...que ya funcionando una jartada de siglos... ¿no? ...de hecho fueron los inventores... ...hasta, hasta desde el ordenador, el ordenador lo inventó la oficina de, de, del censo americano... ¿no? Eh, ...o sea IBM y las fichas perforadas... ...surgen de la tabuladora que utilizaba el censo americano... ...para tabular el censo de 1880... ...pues bueno... Eh, estos fueron fuentes de carácter primario porque nosotros podíamos controlar lo que se preguntaba y, era, y además eran eh, operaciones completas a todo el mundo. ¿no? Problema: eh, al ser operaciones completas, eh, tenían que ser espaciadas, o sea, se, se hacían cada 10 años. ¿no? Eso te permitía tener mucha información, pero muy poco, muy esporádica. Para eso, a partir del 45, producto de un amplio desarrollo de las metodologías de, de muestreo, que se dan al principio de, de 1900, entre 1900 y 1945, hay mucho desarrollo metodológico en, te, en teoría de muestra, pues ya, con la aparición de Naciones Unidas, pues hay un despliegue de desarrollos de sistemas de encuestas que son más baratas, y por lo tanto se pueden hacer con más flexibilidad y con más tiempo. ¿no? Puedes hacer más repeticiones de las encuestas. ¿no? Eh, este tipo de instrumento de datificación seguía siendo dominado por la oficina estadística, o sea, el instrumento de recogida de datos estaba controlado por nosotros y podíamos preguntar lo que se necesitaba. A partir de los años 80, por poner alguna referencia, empieza toda la parte de eh, aparición de la informática en las administraciones públicas, depende del Estado, con más rapidez o con menos rapidez. Eh, los Estados nórdicos desde los 60 ya tenían muchas cosas, eh, muchos registros y muchos procedimientos administrativos. Eh, controlados electrónicamente, y entonces aparecen eh, explotaciones estadísticas basadas en fuentes Big Data. Gracias, Jenny. Eh, en fuentes de registros administrativos. problema que El primer problema que aparece es que ya estos son fuentes secundarias. O sea, nosotros no controlamos el instrumento. Hay una recogida de datos basada en registros administrativos, el formulario nace para una necesidad administrativa y tú no intervienes ahí. ¿no? Y ahora, a partir de los últimos años, aparece el concepto de fuentes Big Data que tiene dos problemas añadidos. Primero, que no son nuestras y segundo, que a diferencia de los registros administrativos muchas veces son de carácter muestral. Eh, muchas veces o siempre son de carácter muestral por lo tanto tiene dos problemas. Un problema de no tienes el instrumento de datificación y no controlas y además tienes los problemas probabilísticos. Con, además, con el problema de que tienes métodos probabilísticos eh, en el que no controlas la, la estimación de la probabilidad de pertenecer a la muestra. O sea, son muestros, muestras no probabilísticas eh, pero aleatoria, ¿vale? donde hay un sesgo de autoselección bueno, estos rollos míos eh, aquí lo que se está dando es una pérdida de hegemonía y de control con el instrumento de datificación ¿qué es lo que nos está planteando la nueva directriz? oiga investigue usted por aquí aproveche esto o sea, nosotros esto lo controlamos bastante ¿no? Es nuestro trabajo histórico dentro de la estadística pública. Lo que nos están diciendo, entre usted por aquí a trabajar esos mundos porque esos mundos pueden dar mucha capacidad informativa. Algunas características con respecto al tiempo, eh, ya los comenté antes, los censos se hacen poco y con una proyección hacia el pasado en tiempo. Cortos, eh, los estudios retrospectivos tienen problemas de memoria. hay encuestas, estudios repetidos que se hacen de vez en cuando, estudios periódicos, estudios continuos periódicos. Este viene a ser la EPA en este momento. Lo bueno de las fuentes Big Data y los, las fuentes administrativas es que son registros continuos. O sea, puedo tener mucha capacidad de desagregación en el espacio, en el tiempo. perdón. Y además, en, en términos de análisis longitudinal. Eh, estos son los típicos modelos de kish sobre eh, muestras solapadas. En el caso de registros y de fuentes Big Data, pero sobre todo registros, eh, puedo hacer análisis longitudinal con facilidad porque las unidades de observación están presentes siempre. En una encuesta repetida como la EPA, por ejemplo, se rota la, la muestra un 25%, no es un octavo en el caso de la EPA, un, un, un porcentaje lo que te debilita la capacidad de hacer análisis longitudinal. Hay encuestas, como en su momento, la encuesta de ingresos y condiciones de vida que se hacía en su momento por la Comisión Europea, que bueno la hacía el INE en España, que empezaron siendo paneles puros y tuvieron que matar Los paneles puros es que se cogían un, un conjunto de individuos y se le preguntaban durante un montón de años, pero los paneles puros ten, terminan muriendo en el tiempo por, por cansancio de los encuestados. ¿no? Entonces, una de las ventajas que tiene el uso de fuentes de datos y el uso de registro administrativo, es que tienes un panel puro, continuo, y te permite hacer análisis longitudinal. O sea, conocer, por ejemplo, la evolución de la inserción laboral de una persona antes y después de un evento en su vida, como haber sacado eh, un título universitario. Y además, otra es la ventaja, es que te permite capacidad de desagregación. Las encuestas, los tamaños muestrales, te permiten llegar a ciertos niveles, ¿Vale? pero censo, registro y fuentes de Big Data nos permiten llegar a pequeños detalles y esto es un ejemplo que eh, ya es nuestro del padrón municipal de habitantes georreferenciado de Canarias del año 2017 georreferenciado llevado a cuadrículas de, 25 por, de 250 por 250 Vale, eso es la población la tenemos toda georreferenciada y la hemos pintado las cuadrículas cuadradas de, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, a 250 por 250. La Comisión Europea publicó el censo, en el censo del 2011, obligó a sacar el censo de 2011 con cuadrículas de un kilómetro por un kilómetro. Está en el INE, se puede descargar, por ejemplo. Nosotros con esto podemos llegar a 250 por 250 o a 100%, si quisiésemos. Estadísticas multifuentes. Bueno, viendo las ventajas y desventajas. Que puede haber cada sistema. Perdona, te podemos interrumpir. Claro, por supuesto. Eh, pues por un ejemplo de lo que has comentado antes de, de una fuente de datos que sea Big Data que te permita conocer la empleabilidad la laboral de una persona durante mucho tiempo y no perder la mente. No, la empleabilidad laboral en este caso no. La empleabilidad no lo que has comentado. La... O sea, la fuente de Big Data tiene características similares a los registros administrativos o a las fuentes administrativas que es que eh, al ser voluminosa y estable en el tiempo, y muchas veces estar geoposicionada, te permite, por una parte, hacer análisis longitudinal, analizar a la persona a lo largo del tiempo, ¿no? Imagínate InfoJob, y tú tienes una, eh, una ficha en InfoJob, ¿no? Puedes conocer tus entradas y tu salida en el mercado de trabajo vía InfoJob, ¿no? O... Tribago, pues puedes conocer la evolución de un establecimiento turístico eh, a lo largo del tiempo. ¿no? Te permite hacer análisis longitudinal porque la cantidad de información que tenemos es brutal. No es voy y le hago una encuesta al, al establecimiento hotelero. ¿no? Además, como tiene grande volumen, pues tienes mucha capacidad de llegar a sacar información de empleos, de, empleo, de empleados o, o de turismo a, a baja escala. Son las características que tiene problema de, de esas plataformas, que es lo que llamamos eh, el sesgo de autoselección, que es que eh, estás si te apuntas, si no te apuntas no estás, a diferencia de las fuentes administrativas que tienes que estar porque hay una norma que te obliga a estar, ¿vale? Entonces las fuentes administrativas, no, algunas sí, otras no, pero prácticamente todas las fuentes administrativas son obligatorias, mientras que las fuentes eh, Big Data tienen un problema serio a la hora de poder generar información estadística de, a partir de ella. Twitter es un ejemplo. Twitter el, el, Hay mucha investigación basada en sacar información estadística en Twitter y Twitter no sirve para sacar información estadística. Es lo peor que puede haber para sacar información estadística. Porque tiene dos sesgos. ¿no? Primero, el sesgo de autoselección, de por qué estoy yo en Twitter, de entrar en la plataforma, y el sesgo de por qué tuiteo. La primera probabilidad la podemos controlar con información auxiliar. La segunda, de por qué tuiteo, es incontrolable. Y en términos de teoría de muestra, si no conoces la probabilidad de algo, tienes un problema. ¿Vale? Lo que le decía, estadísticas multifuentes. Juntando las capacidades de cada cosa, las ventajas y desventajas de cada cosa, se pueden plantear sistemas basados en estadísticas multifuentes. ¿No? Es hago una actividad estadística o una investigación con, tro, con trocitos o cachitos de cada cosa y eso es lo que han planteado muchos eh, por ejemplo, este es del sistema estadístico nórdico ¿no? de nórdico de los noruegos, perdón los nórdicos son muchos, ¿no? donde incluyen temas de encuestas por aquí están, creo sistemas de colección de encuestas tradicionales CATI, CAPI, CAWI eh, información basada en fuentes administrativas registros administrativos aquí están todos información basada en nuevas fuentes de datos, big data, cosas así, lo meten en la coctelera y sacan temas de empleo, de ingresos, de lo que fuese. O sea, todo el sistema noruego, su nueva estrategia es un sistema de estadísticas multifuentes, con un principio fundamental, pregunta, lo, pregunta o molesta lo menos posible, por dos razones. Porque los encuestados están hartos de responder, y eso nos está pasando con las encuestas hogares, del stack y porque es más barato o sea reducción de precio y mejora de la calidad de información pues pregunta todo lo que lo menos que pueda significa entonces que en la apuesta social europea que aparece ahí en el segundo plan ¿Mm -hmm? un individuo ya está identificado con un código que le permite la conexión posiblemente con... en los nórdicos tienen eso y es lo que nosotros no nosotros en la dale, está informado el sujeto al dar esa información no corta la posibilidad participación? ¿En qué sentido? Tú vienes a mí y me dices que voy a salir identificado con un código que me van a vincular con toda la información donde yo aparezco, a lo mejor te digo que no hago la encuesta. Dos cuestiones importantes. Una cuestión, estás obligado. O sea, ¿La encuesta social europea? Ah, la encuesta social no sé. A esa no sé. Ah, claro. No. o en la encuesta social europea no sé si hay obligación o no hay obligación y quién la está desarrollando en el sistema estadístico noruego o sea, si está por reglamento europeo posiblemente sea obligatoria responder o sea, no, es que no la, no, no la controlo, no controlo ¿qué? no sé no sé el marco regulatorio imagínate que no es la encuesta social europea sino la, la encuesta de población activa ¿no? entonces nosotros lo estamos haciendo con nuestra nueva encuesta que ya el lunes, ayer publicamos algo y esta semana o la próxima ya publicamos el primer módulo, módulo de la encuesta de hábitos y confianza socioeconómico. La encuesta de hábitos y confianza socioeconómico es encuesta dirigida a personas y va a esa persona y la tenemos identificada. Eso que te permite que si te deja primero, si sé algo de él o de esa persona, no tienes que volverla a preguntar y si no me responde, tengo información para imputar la información o sea, si no me, pre, me, pre, si no me responde la edad, el sexo el tipo de ocupación eh, tengo la información en contratos en afiliación a la seguridad social te traigo y te imputo eso se llama método de imputación call deck con fichero frío no, no hot deck eso se podría, lo podríamos hacer ahora ¿vale? pero la idea es esa eh, el concepto es reduce la carga de respuesta y infla toda la información que puedas tener de una recogida de datos. Nosotros en el ISTAC tenemos bastante experiencia o alguna experiencia con el uso de datos administrativos para, para sacar información. Esto es un ejemplo, por ejemplo, tenemos la estadística de empresas inscritas a la Seguridad Social, que la hace domingo, que está por ahí. La estadística de empleo registrado, que está basado en Seguridad Social, MUFASE, Mujer, Juveifa o la estadística de empleo eh, en las entidades locales. Son datos que sacamos cada, cada trimestre. ¿no? Eh, esos son los datos de, de los ayuntamientos y de los cabildos ¿no? sobre empleo local. Además, tenemos alguna experiencia de integración de fuentes administrativas. Esta es la estadística de inserción laboral, que sacamos, el, hacemos una de cada corte de egreso de titulados universitarios y de FP de las dos universidades canarias públicas y de formación profesional pues investigamos su relación con el empleo cuatro trimestres antes de titular y cuatro por cinco 20 trimestres después de titular o sea una cohorte y además titulación por titulación una cohorte de titulados de matemáticas del año 99, no, 2005 eh, lo estudiamos cinco años de antes de cinco, cuatro trimestres antes de titular y 20 trimestres después de titular su relación con el empleo. Eso está publicado. Y. Sí. Sin encuesta. Sin encuesta. Aquí cruzamos. Egresos universitarios. Es el egreso de formación profesional. Padrón municipal de habitantes para saber si estás o no estás. Porque si no estás, te quito las. te quito del denominador, que es importante. ¿No? Eh, afiliación a la seguridad social. afiliaciones a Mufase y demandantes de empleo en el servicio en el empleo. Bueno, no, no es la maravilla. Pero es un instrumento interesante con respecto a las encuestas que se hacían por parte de las universidades del estudio de inserción. Ahí nos falta meter en algún momento y lo vamos a meter, espero, a partir del próximo año, contrato, para eh, informar también sobre la ocupación e intentar buscar correlaciones entre empleo y ocupación, entre titulación y ocupación, perdón. Eh, bueno, esto fue una, eh, una experiencia, están, los ficheros de microdatos están publicados, o sea, se pueden descargar desde la página web y, hacer, y estudiarlo, y bueno, fue un, un primer ejercicio de las potencialidades de la integración de, de datos. Pero esto está bien a título anecdótico, pero esto había que industrializarlo. Lo que nos plantea el plan estadístico es, esto pero más, ¿no?, en plan industria. Y ese pero más, eh, cuando nos tocó analizarlo, y vamos a ver experiencias. Hay, aunque esto que les voy a contar parece muy moderno, esto vamos tarde, no, súper tarde, ¿no? En el mundo mundial. Eh, voy a contarles unas cuantas experiencias, las más importantes quizá o las más significativas, pero es que hay miles de experiencias al respecto. La primera, los nórdicos. El principal documento que habla de esto, estos tipos que son suecos, creo, donde hablan ya, los suecos vienen. Eh, usando estadísticas basadas en datos administrativos del año 69. O sea, yo creo que España no estaba ni informatizada en aquella época. <risa> vale. Las administraciones públicas. Eh, ellos ya plantean un montón de metodología de cómo utilizar todos los problemas que les, que les estaba contando, de si el instrumento yo no lo controlo, cómo correlaciono el instrumento con lo medido. Esos son debates teóricos importantes. Eh, y a su vez ya plantean... Lo que llaman ellos el sistema de datos integrados, donde lo que plantean es: oye, hay que tener datos maestros o una serie de registros que vinculen población, que vinculen edificios, viviendas, ¿no? que vinculen registros de empleo, y ellos tienen una intermediación entre la población y las empresas, que es lo, llaman registro de actividad. Además, eso debe estar alimentado por fuentes administrativas. Eh, y por fuentes y por encuestas y debe generar unos output estadísticos esto es eh, bueno el libro es de 2000 y poco pero es la síntesis de la experiencia nórdica de los 80 y los 90 ese libro más viejo uno todavía ya de, por parte de los Estados Unidos se hablaba de lo que ahora nosotros llamamos registro de vida administrativa o sea ...la gente que estudiaba... ...el señor este, Halbert, ...este ya eh, de la oficina... ...de estadísticas vitales... O sea, ...estadísticas demográficas... ...MNP... ¿no? ...Movimiento Natural de Población... ...Nacimientos, Muertes, Defunciones... ...estadísticas demográficas... ...ya hablaba en su momento de... ...oye, podemos... ...a partir de las fuentes administrativas... ...sacar información importante... ...un ejemplo... ...claro... Parecido a lo que nosotros estamos haciendo con la estadística de población activa registrada, es, o lo que estamos haciendo con afiliación a la seguridad social, que la cruzamos con Padrón Municipal Habitante, la Oficina del Censo Americano, desde hace muchos años, cruza información de afiliación a la seguridad social con el Censo para sacar los eh, eh, registros longitudinales del mercado de trabajo. que te permite, Ellos sacan información a escala inframunicipal. Permite hacer análisis longitudinal, o sea, conocer las dinámicas del movimiento del mercado de trabajo de una misma persona. Tienen incluso una serie de indicadores de calidad del empleo vinculados a la movilidad laboral. Eh, los KWI, creo que se llaman. Y, y lo tienen todo georreferenciado. De, a partir de esa experiencia ellos construyen la infraestructura de datos enlazada en la oficina del censo americano. O sea, eh, a partir de la experiencia anterior extenderlo con la filosofía de si puedo hacer el censo americano sin encuestar, mejor que mejor la oficina del censo americano llegó a un momento en que no podía hacer el censo completo y se convirtió en parte censo en parte encuesta bueno pues son 350 millones americanos hacer ese censo es un infierno Alberto, en ¿Sí? el caso de los americanos ¿son capaces de enlazar quién fue tu profesora en el kindergarten o en la batería? No. ¿y la renta? todavía no ¿Has visto alguno de. porque conectan renta.? Eh, Serán. Al, es que. Eh, al partir. De la, posiblemente no sea la oficina del Censo Americano, sino alguna otra oficina federal. Vale. Porque. Estados Unidos tiene muchas... Eh, ¿vale? Todavía ellos no. Esta gente, los australianos y los noruegos sí. Y los noruegos y los. Nueva Zelanda, ahora se los enseño. Bueno, para algunos países esto se ha convertido en un tema de Estado esto suena como a ciencia ficción en, en España y en Canarias, pues ¿qué quieres que te diga? <risa> Ni te escuchan. Entonces, en Australia eh, se ha montado eh, un partenariado para la integración de datos, donde el, el líder del partenariado, la oficina estadística australiana, está también todo el sistema de salud, ...porque al sistema de salud, toda la gente de epidemiología... ...siempre me sale la palabra mal... Eh, ...le interesa mucho eh, la vinculación de la vida de las personas... ...y las causas de muerte, estudio de, de, de enfermedades y tal... ¿no? ...entonces tienen todo un sistema potentísimo... ...en materia de integración de datos en Australia... ...en nórdicos y anglosajones es lo que se come en aquel mercado... ...de esto, ¿no? desde hace siglos... ...de hecho... Eh, dentro, de esa, dentro de la estrategia nacional de datos que es otra de las ciencias ficciones en España ¿no? Australia tiene una estrategia nacional de datos la oficina de estadística australiana es parte de esa estrategia y ahora lo que están planteando dentro de esa, dentro de esa estrategia es eh, llevar más allá el uso de esos datos ya el sistema integrado de datos sirve al sistema eh, de investigación pública de Australia pero también quieren... Modificar la legislación para que el sistema alimente también a la propia administración. Construir inteligencia de gobierno de forma más directa. Y que los propios eh, centros, de, de centros administrativos puedan eh, utilizar esa información. Hasta ahora es un coto hipercerrado para estadísticos y con permisos acreditados a, a investigadores. Tienen como pauta de desarrollo estratégico, esto está sacado del año pasado, eh, ...la extensión de los permisos de acceso. Los nueva ...estas, eh, a ser casi los últimos... ...son los que mejor los han hecho... ...después vamos a hacer los canarios... ...pero bueno, le estamos dando una ventajita... ...ellos tienen un modelo... Eh, ...de infraestructura de datos integrados... ...que vincula a personas... ...y un modelo de análisis longitudinal de empresas... ...que vincula a empresas... ...y hay una relación entre empresas y personas tienen una página estupenda ahí tienen un montón de documentación está hiperdocumentado todo lo que hacen se lo pueden descargar por si quieren investigar un poquito en el modelo de, de Nueva Zelanda eh, estos son ejemplos, aquí no se leen muy bien de fuentes de datos integradas de carácter personal datos vinculados a salud fuentes de datos, administrativas vinculadas a salud joder, es que no leo ni torta aquí Lo segundo es justicia, lo tercero es política social y protección social, ingresos y tal, para todo el tema de eh, eh, información vinculada a trabajo social y protección social. Lo último azul, esto es datos de impuestos. Esto en España es imposible porque somos una república de española, consistente en que los datos tributarios no se pueden utilizar sino para fines tributarios, por la ley general tributaria. Eso es una deformación brutal y tenemos una capacidad analítica muy reducida, si nosotros tuviésemos capacidad de acceder a los IRPF y a los 190, por ejemplo, los indicadores de desigualdad por razones de género y ocupación los podríamos dar, no por ocupación, sino por ocupación, edad, sexo y calle de las mujeres donde viven. ¿no? Si tuviésemos acceso a esta información. Esto lo tiene todo el mundo. La gente de Azores y Madera se quedaba flipada cuando decía ah, pero usted no tiene los datos de, de la agencia tributaria pero si es que esos son datos importantísimos en España no se puede ¿Vale? estamos trabajando o hemos trabajado en una especie de lobby eh, para modificar la ley general tributaria iba a entrar como una enmienda a los presupuestos de, del Estado pero no se aprobó los presupuestos del Estado ¿no? por eso estamos todavía en, ele en, en elección permanente <risa> vale eh, pero seguiremos trabajando, hay un grupo de trabajo nacional de personas que estamos moviendo para que eso se, se modifique porque es una deformación, ¿no? arriba son datos de educación, tienen todo el sistema educativo recogido, desde, desde 0 a 3 años hasta universidad, pero más allá incluso tienen formación en las empresas recogida. parece que la tienen que registrar administrativamente y está ahí, bueno, y... Datos de familia, eh, protección social, todas estas fuentes administrativas están integradas dentro del sistema de Nueva Zelanda. Y en tema de acceso también lo tienen bastante maduro, el acceso para fines científicos, porque allí se está regulado y ellos tienen lo que llaman los cinco niveles de control para que un IPFES yo soy investigador y quiero ver la vinculación, y esto es un estudio real que hicieron los noruegos, del de uso del móvil y el cáncer. ¿no? Tengo el registro de cáncer, allí eh, los registros de móviles estaban regulados, porque era una empresa pública en su momento al parecer, los enlazaron y hubo un artículo científico diciendo que no hay una correlación entre el usar el móvil y tener cáncer. ¿no? Por ejemplo, por decir algo. ¿No? Pues entonces tienen estos cinco niveles de personas seguras, proyectos seguros, eh, entornos de trabajo seguros, eh, seguridad en los datos que accede y seguridad en las salidas producto de la investigación. ¿no? Porque estamos trabajando con algo muy susceptible, que es la vida de las personas. O sea, nosotros lo que tenemos es un registro de vida de cada uno de ustedes. Eso en términos del Reglamento General de Protección de Datos es asterisco, asterisco, asterisco, peligro, peligro, peligro, control, control, control. ¿No? De hecho, a escala internacional solo se admite a las oficinas estadísticas hacer esto. Y en Europa solo se le permite a las oficinas de estadística hacer esta cosa que hacemos nosotros de integración de datos a este volumen. ¿no? Y a los investigadores cuando son para fines científicos. O sea, hay una excepcionalidad en el Reglamento General de Protección de Datos. ¿No? ¿Sí? Dime. Sí, sí, sí, sí. O no, independientemente de la tenga agregada o no. Y yo en mi caso lo puedo usar hasta en términos hasta de ventas y cosas por proyectos, por función de gustos y demás. También lo he enlazado en términos de igualdad, porque yo lo que en mi empresa soy el encargado de la de igualdad de género. Y lo que, lo que trato en estos casos muchas veces es mediante algoritmos de aprendizaje automático averiguar y, averiguar y predecir, como quien dice, cómo se va a desarrollar la violencia de género. Uh -huh. Entonces, sé que por determinadas puntos, line, y cosas que juega la gente pues yo puedo medio como que enlazar una serie de datos y demás y averiguar hasta cierto punto determinadas cosas, pero hasta dónde va a estar regulado vuestro uso en este caso para saber determinadas cosas, o sea, cómo van a... Parte final de la presentación. Ah. <ríe> Te estás adelantando. <ríe> vale. Aquí lo puse para ir adelantando y haciendo un adelanto de que, que esto no es, oye, entro por aquí, dame que quiero, y tres cuartos de lo mismo. No, esto es un término, es un hay que regularlo, ¿vale? Bueno, estos son los contextos, las experiencias, vamos a lo que estamos haciendo, que es lo importante, ¿no? Que algo estamos haciendo. Pues lo que estamos haciendo, eh, como le decía, antes les iba a hablar de datos, que era uno de los programas, y otro, para que podamos entender algunas cosas, no le voy a explicar todo el follón que tenemos aquí, es la infraestructura de datos que es otro de los programas estratégicos que tenemos, ¿no? La infraestructura de datos, lo que pretende es, infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias, es pensar a los datos como infraestructura, al servicio de generar información y conocimiento, esto no es ningún invento, eso lo inventaron los geógrafos, con la infraestructura de datos espaciales, ¿no? Eh, y a su vez eh, incluye datos, metadatos, tecnología, procedimientos, servicios, todo eso, es el trabajo del equipo de infraestructura de datos. Datos, metadatos, procedimientos. Nosotros tenemos organizado todo el chiringuito del ISTAC, o estamos trabajando en la migración a todo este chiringuito, en cinco espacios. Un espacio de captura de datos, un espacio de procesamiento de datos, espacios entornos, un espacio de analítica de datos, un espacio de difusión de información y conocimiento y datos, y un espacio de repositorio de la información. ¿Vale? esta parte del repositorio de la información eh, que es la que nos interesa en este momento la tenemos dividido en tres líneas una línea de eh, trabajo cartográfico una línea de trabajo en microdatos y una línea de trabajo en macrodatos en cubos o en tablas estadísticas como queramos llamarla ¿no? nosotros lo llamamos eh, macrodatos además con un espacio público esto es lo que ustedes pueden acceder bueno quitando esto porque estos son datos para fines científicos. Esto es lo que ustedes pueden acceder, que ven en la web o que ven en algunas partes, y un espacio privado, que es el nuestro. Y además una forma de organización de la información por estados de madurez. ¿Eso qué quiere decir? Voy a entrar en la parte solo de microdatos, que es la que, para que se queden con algunas ya porque van no a salir después, básicamente, si no me hubiera agarrado esta transparencia. En la parte de microdatos tenemos... Una vez que nos llega a la zona de aterrizaje alguna encuesta o algún registro administrativo o lo que fuese, nosotros lo pasamos a un entorno que le llamamos de eh, datos en crudo, de raw data. Aquí lo que hacemos es una normalización básica. Básicamente, normalización en la estructura de las tablas y normalización semántica. No voy a explicar mucho más aquí. O sea, Pero el dato se queda como está, no se toca. No hay corrección de errores, simplemente... Es, organiza esto de tal manera que esté organizado eh, para que todos lo podamos trabajar según los métodos de trabajo que nosotros tenemos. A partir de esto, construimos por estos hilos que tenemos aquí, esto lo llamamos hilos computacionales, están todos inventariados también, los ficheros de microdatos estadísticos. ¿Eh? Los ficheros que nosotros tenemos, ya con tratamiento estadístico, las no respuestas se imputan, bla, bla, bla, bla, lo que fuesen, se construyen las derivadas, ¿no? para generar las tablas estadísticas, ¿ok? O para generar a partir de aquí los ficheros de microdatos estadísticos de carácter público. Cuando nos piden, oye, tienes por ahí? lo que les decía antes la estadística de inserción laboral, ya se puede descargar, pues está en este entorno. Eh, oye, mándame los microdatos de la encuesta de gasto turístico antes estaban en una carpetita estarán en este entorno por ahí, no, bueno, la gente, llamaba a la gente de banco de datos Dame lo que los vamos a mandar pues la idea es que esté en este entorno vale, y que se pueda descargar y todo ese tipo de cosas ¿no? realmente van a estar en este repositorio en SECAM eh, por, en medio de todo esto me he saltado uno bueno, este es el entorno de datos para fines científicos este entorno está pintado ahí para si alguien quiere hacer investigación científica va a poder acceder a los datos con unos niveles de anonimización determinados pero no los niveles que tenemos aquí básicamente es simplemente quitar identificadores directos nombres y apellidos y DNI por ejemplo, todo lo demás se deja como está en el, en el entorno privado. Aquí es el, lo que llamamos el entorno de datos maestros. El entorno de datos maestros es donde estamos construyendo los directorios y es la pieza fundamental del sistema de datos integrado Y ahora les explico qué es eso del sistema de datos, sistema de datos maestros. Y que se alimentan fundamentalmente de datos en crudo, de lo que viene aquí. Los datos en crudo pueden venir aquí, construir directorios y a su vez construir ficheros de carácter estadístico y con datos en crudo y ficheros de directorio podemos crear ficheros para uso estadístico. Ahora lo podemos ver con más tranquilidad. ¿no? Todo esto son hilos computacionales que trabajamos aquí, que estamos intentando automatizar con varias herramientas, porque esto tiene que ser industria. Una de las cosas que estamos trabajando internamente también es pasar del concepto artesanal de yo estoy con mis carpetitas, mis ficheritos, bueno, estoy exagerando, ya no trabajamos así, ¿no? Eh, a un concepto de esto entra por aquí sale por aquí como churro, ¿no? Porque tenemos somos pocas personas y eh, cuando vean la cantidad de ficheros que vamos a integrar, eh, con estas pocas personas hay un techo de cristal, hay que industrializar o esto no avanza. Bueno, este colorcito... Bueno, y aquí está toda la cartografía, pero eso ya les cuento un poquito, que está en banco de datos toda nuestra cartografía. Ese trocito que está ahí es esto que tenemos aquí, que son los directorios. Los directorios eh, son cuatro directorios clave. Lo que tenemos, el, yo lo llamo el condensador de fluso, ¿no? en plan regreso al futuro, ¿no? que es un directorio, además los directorios y subdirectorios están recogidos en el plan estadístico, o sea, son operaciones estadísticas del plan estadístico en la parte de infraestructura estadística. Hay un directorio de lugares, un directorio de edificios, viviendas y locales, un directorio de población y hogares, un directorio de empresas y establecimientos. Lugares, pobl eh, lugares población y hogares, empresas y establecimientos y edificación y viviendas. Dentro de cada directorio estamos definiendo diferentes registros, ¿no? Por ejemplo, dentro del directorio de población habrán dos registros, el registro de población y el registro de hogares. Dentro del directorio de unidades económicas, como mínimo, pueden haber, pueden, pueden haber hasta cuatro. Como mínimo, habrá uno que es registro de empresa y otro registro de establecimiento. ¿vale? Y además aquí ven como trocitos pegados. Son los subdirectorios, por ejemplo. En el directorio de establecimientos habrá un subdirectorio que es el de empresas, el de el Turidata, el de empresas turísticas, el de establecimientos turísticos, alojamientos, alojamientos, apartamentos y demás, ¿no? En el directorio de viviendas hay un subdirectorio que es el de viviendas turísticas. Y además ven que hay con un montón de fuentes de datos, ¿no? De, de fuentitas de datos, de datablitas alrededor. Esto es lo que llamamos nosotros las fuentes RAUDATA. O sea, estos directorios se alimentan de todos estos, trocitos, de estos datos que están por aquí. Por ejemplo, el directorio de población se alimenta de la fuente Padrón Municipal, afiliado a la Ciudad Social, Mufase, Demandante, diferentes fuentes, están alimentando ese directorio. ¿Ok? Bueno, lenguaje directorio, registro, capa, no voy a entrar en este lenguaje, lenguaje interno de, de cómo estamos organizando toda la información. Dos referencias bibliográficas importantes, eh, australianas, el data matching y la reconstrucción de población. Los puse aquí por si los tenemos descargados, bueno, no, comprados. Eh, se los, si los necesitan, pues los tenemos por ahí. ¿Vale? Vamos a un caso práctico real ya. ¿no? Este es el registro de población, lo que, lo que tenemos hecho. Antes ya estoy en el directorio de población y Estoy construyendo el registro de población. Dentro del registro de población tenemos lo que llamamos las capas. ¿Se acuerdan las cositas estas que pintaba aquí? Esas cositas que pintaba aquí son estos, ¿no? Y este es lo que está aquí en rojo, en, en marrón o en no sé qué color es este, o naranja o calabaza, ¿vale? Un caramelo. El registro de población. Eh, lo tenemos organizado en capas. Aquí hay tres capas, una capa que llamamos de IDT, una capa de relaciones y una capa de formas. Todo lo que nos diferencia a nosotros del resto de cómo se lo ha montado el resto del mundo es que este modelo lo aplicamos nosotros a todos los registros. O sea, si tú vas a otro registro, al de empresa, verás este mismo modelo. En IDT metemos la persona, aquí hay una persona, ¿no? En IDF metemos las diferentes formas que hemos identificado de llamar a esa persona o de que una persona es una persona. De hecho, IDT en este momento es una tabla vacía, solo tiene un identificador único universal, un ID. Un DNI que le ponemos nosotros, para simplificar. ¿no? Todo demás es vacío. En IDF tenemos campos que teóricamente... Eh, se mantienen estables en el tiempo DNI, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y no me acuerdo nada más no sé si está Rafa por ahí para que me lo recuerde yo creo que son esos y aquí establezco las relaciones de estas personas que pongo aquí, que doy de alta con las formas que tienen de llamarse ¿no? y de estas personas con las fuentes en las que están Aquí está el conocimiento. Esta es la matriz de relaciones. Este es el registro de vida administrativa de cada uno de ustedes. ¿Ok? O sea, tú vienes del padrón, vienes aquí. Oye, este tipo en el padrón se llama de esta manera. ¿Está en nuestra forma de llamar a las personas? Sí. Vale, pues no, no le doy de alta a una nueva forma, porque ya la tenemos identificada. Simplemente... Digo que esta persona, ¿no? que se llama de esta manera, está en el padrón. Que no está, le doy de alta la forma de llamarse ¿no? y le doy de alta en, en el registro de personas. Esto en calle se puede entender mejor. Llega una calle, ¿no? Oye, eh, que esta calle se llama General Franco. ¿Está? Sí, está, pero ahora se llama Rambla Santa Cruz. Pues decimos que esta calle se llama General Franco y se llama Rambla Santa Cruz. ¿ok? Tenemos una base de conocimiento brutal de las formas de llamar a algo. Sea persona, sea empresa, sea punto. O sea, sea un portal, sea una vivienda, sea un edificio. Y con eso, eso que es tan fácil, es <ríe> hiper complicado, porque eso es, estás, ¿te parece no está? Tiene un algoritmo atrás brutal, ¿no? muy basado en esto eh, en este momento lo que tenemos ya todo el sistema montado y tenemos cargado um, la prueba piloto porque esto lo estaba bajando el Servicio General de, de Empleo a través de una subvención eh, para la Estadística de Población Activa Registrada que lo que pretendemos es sacar una EPA con fuentes administrativas que nos permita hacer análisis longitudinal y subespacial o sea nosotros podríamos sacar dentro de, deberíamos sacar a final de abril del 2020, eh, tasa de paro por cuadrícula. Bueno, ya la podemos sacar, pero eh, lo estamos madurando. Entonces, ya tenemos integrado todas las afiliaciones a la Ciudad Social de todo el 2007, las afiliaciones de Jamufase, demandantes de empleo y padrón. Y estamos en trabajo. ¿Alguien pregunta? Ah. Estamos trabajando en este año para incorporar contratos del servicio canal de empleo, todo el historial de contratos estamos trabajando del 2010 para adelante tenemos algunas fuentes administrativas que vienen más antiguas pero donde hay más coincidencias son esos años entonces estamos a empezar a trabajar desde 2010 ya hemos metido en Raw Data titulados universitarios y matriculados universitarios y titulados en FP y en este año queremos meter eh, lo que llaman relaciones de eventos como son nacimientos y de funciones sí, es. Para claro yo, ¿no? A ver, el tema está en que en los raw data en esas fuentes los IDF son distintos en ¿no? general si fueran iguales no habría un problema ¿no? en Estados Unidos todos no son iguales ¿no? entonces aquí lo que están haciendo No, es, aquí... en ninguna parte son iguales no, pero en muchos sitios iguales lo que están haciendo es como los IDF de las diferentes fuentes de datos. Más o menos. Sí. Ten en cuenta, eso. Y a partir de ahora, o sea, a mí me han identificado todas esas fuentes. Te doy un carnet. IDT. Aquí arriba, en IDT. Vale. O sea, me transforman mi DNI que está ahí, mi número de mufases, mi tal, en un código que es 1, 2, 3, 4, aquí. Exacto. Y a partir de ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, aquí. En la historia del ISTAC, sí. Exacto. ¿Por qué? Ahora podremos ver, no tengo casos aquí, pero hay un montón de casos de gente que llega con un pasaporte, tiene un NIE y después tiene un DNI. Sí, sí, sí. El... O sea, <risa> llegó con el pasaporte porque venía apurado, eh, pidió un número de identificación extranjero y se nacionalizó. ¿Y a la de él la tienes también identificada con una IDT también? ¿A partir de? Sí. sí. O sea, mi hija será 1, 2, 3, 4, 2. Exacto. Sí. No. Puede... Tú ya será 1, 2, 3, 4, y aquí nosotros establecemos una relación, todavía no lo hemos hecho, de lo que llamamos una relación de IDT con IDT, de parentesco. Claro, claro. Eso lo vamos a hacer, esto me va a dar información. Yo, nosotros tenemos el registro de nacimiento, entonces nosotros conocemos quiénes en el registro de nacimiento hay tres personas, como mismo dos, el nacido y la madre. ¿No? Entonces... No, no, no, van a estar relacionados. O sea, van a ser códigos independientes, pero con una relación en las relaciones. De la misma manera que tú te, que te digo que tú estás empadronado, también te digo que tú eres padre de tu hija. O sea, ¿tienes el registro civil? Claro. ¿Esto es el registro civil? ¿El registro, civil lo, el registro de civil? Lo... Registro de ¿Qué? También lo tenemos. Nosotros, o sea... Quien gestiona el MNP, el Movimiento Natural de Población en Canarias, y después se lo mandamos al INE, somos nosotros. Nosotros tenemos, de hecho codificamos los muertos, como digo yo. O sea, quien codifica a los muertos y se los manda al INE, somos nosotros. Nosotros tenemos matrimonio, muertos y nacimiento. Con datos personales, al registro civil. O sea, lo que no tiene ahora mismo son los datos de Hacienda ni los registros de la propiedad. El catastro lo podemos tener, pero todavía no lo tenemos. O sea, tenemos el catastro público, pero estamos negociando con el catastro, el catastro privado. El que no puedan hacer, el de, con nombres y personas. ¿Quién es dueño de eh, datos tributarios? No, porque no se pueden. Hasta que no se modifique la ley general tributaria, que es una pelea fuerte que tenemos que hacer. De hecho, domingo está en, la, en, el, en el comité de negociación formal, después está el informal, el lobby con la agencia tributaria, que se porta muy bien con nosotros. Es irónico, ¿eh? Es irónico. Ay, perdón. ¿Datos de salud? Datos de salud por ahora no, pero podríamos tenerlo. Ahora les digo la hoja de ruta de con quién estamos trabajando y qué fuentes se irán incorporando. ¿Emergencia? Estamos hablando con emergencia. ¿Vale? De hecho ellos están muy interesados en esto. ¿Vale? Hmm. afiliaciones que a veces para ciertos análisis son muy malas, eh, para otros están muy bien. Eh, si mejorara eh, la información que, que proporciona, a su vez redundaría en todo este proceso de integración de datos. Se puede trabajar en varias vías. Digo yo, si también hay un trabajo en esa línea, ah, eh, ¿cómo va a en el, Por lo menos con nuestras consejerías, sí. Vale. Fuera de lo que es fuera de la administración de la comunidad autónoma, es más difícil. Nosotros estamos trabajando en varias vías. Ahora les enseño cómo estamos trabajando para montar todo esto, porque esto tiene que ser industria. Esto no puede ser un coleguita le llamas por teléfono y manda metal. ¿no? Eh, cómo estamos trabajando, porque si se mejoran las fuentes administrativas, podemos mejorar esto. ¿Qué significa mejorar las fuentes administrativas? Pues que el momento en el que se hace el formulario dentro de un... Una actividad administrativa. Jenis tiene la experiencia eh, con el registro ganadero. Está por ahí. No sé en dónde... ah, Jenis, está ahí. Eh, Si tú documentas desde el principio la construcción del formulario para que el formulario esté bien normalizado y no solo eso, sino puedas meterle alguna preguntita que pueda tener utilidad estadística, estupendo. O sea, con el registro ganadero lo podemos hacer, con afiliados más difícil. ¿Vale? Y después hay que dar un contexto de normalización al respecto. Eso es un trabajo. Es uno de los trabajos que tenemos en el comité técnico, trabajar con la fuente. ¿vale? Pero lo primero que tenemos es que trabajar con la fuente de la casa. Tú no puedes estar tocando ni a los ayuntamientos, ni a los cabildos, ni al Estado, el Estado es más complicado, eh, cuando tú tienes tu casa desordenada. Vamos a ordenar la casa y después vamos a ver cómo va esto. ¿no? Y después. Perdón. Sí. No, venga. Interrumpe, interrumpe, eso me gusta. Estoy hablando de la hija de. ¿vale? La escolarizamos. ¿Vale? Cuando entra en el sistema educativo, ¿el sistema educativo le asigna el IDT? No, eso es nuestro del ISTAC. El sistema educativo me manda su nombre, su apellido y su no tiene. No tiene, no tiene DNI. Manera. Lo enlazo por nombre. Y por fecha de fecha nacimiento. Ahí está el problema. Hombre, hacerlo todo por DNI es fácil. Claro. <ríe> no, no, no, no, no. El DNI para nosotros es basura. Pero, la última de basura que utilizamos para enlazar. ¿El sistema educativo utilizaba antes un número de identificación escolar? Para internamente ellos. Internamente, pero eso no... Pero claro, yo tengo que enlazar esa hija, si fuese familia numerosa gustado, con el registro de familia numerosa que vamos a tener. Y si la hija tiene discapacidad y tiene un y tengo el registro de discapacidad para identificar que la hija tiene... No, espero que no sea es el caso que tenga discapacidad. ¿Vale? Pero no con ese número de identificación no. escolar que utiliza... No, no, no, claro. O sea que la administración puede caminar suelta también por ahí que cante misa que no te exacto vale. sobre todo porque educación tendrá el suyo eh, afiliado tiene cuentas de cotización hombre son identificadores que me pueden ayudar para identificar a una persona unívocamente pero nosotros tenemos que ser eh, nos los comemos todos y nos los tenemos que comer todos inteligentemente Estás hablando de eso pero la cantidad de nombres árabes que se parecen todos iguales y que no tienen ni nié, porque estás empadronado pero no, tienes ni, no, no está regularizado. Entonces todo eso el sistema se lo tiene que comer. Aquí el problema pasa, lo el otro día, ayer lo decíamos en una reunión interna, la ley de Pareto. El 80% del esfuerzo se va en un 10%, en un 20% de casos. Ah, lo fácil es fácil, lo difícil, y aún así tenemos identificado algunos casos de falsos positivos que son prácticamente imposibles, imposibles como dice Rafa, los padres graciosos, ¿no? Para nosotros un padre gracioso es, tengo dos niños, un niño y una niña, que nacen a la vez, gemelos o mellizos y tal, tienen la misma fecha de nacimiento, uno lo llamo Andrea y otro Andrés, o uno lo llamo Joan y otro Joana, no tienen DNI, se llaman igual, tienen los mismos apellidos y tienen la misma fecha de nacimiento. ¿Qué son? ¿Son la misma persona o no? Podríamos deduplicarlo por nacimientos, pero todavía no lo hemos integrado. Pues si aparecen dos registros de nacimiento ya son distintos. Pero te viene en el padrón que nos pasa, esto nos pasa, es real, ¿eh? Te viene en el padrón y tú dices, oh, ¿y ahora esto qué, ah, qué hacemos? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Cualquier método de Machine Learning, incluso nosotros personalmente, no sabemos si es duplicado o, o están separados. ¿Sí? ¿Me gusta? Entonces, a ver, ustedes ahora, las niñas ...para toda la vida... ...sí... Entonces ...esto es... ...vale... ...qué pasa, nosotros tenemos... ...desde que... ...desde que aparece... ...desde que aparece administrativamente... ...claro... ...qué pasa, que nosotros no podemos... ...te puedes equivocar, los algoritmos se pueden equivocar... ...tenemos métodos de desactivar... ...falsos positivos... Imagínate, ...hemos dicho, es lo mismo... Y dentro de dos años nos llegan los nacimientos y dices, ostras, metimos la pasta. No, no son lo mismos, son distintos. ¿No? Eh, lo desactivamos. O falsos negativos. Son distintos. Ah, no, la metimos la pata, son lo mismo. Mm, desactivamos esa relación y activamos otra relación. ¿Vale? Donde el más tiempo nos ha llevado es construir este modelo. Este modelo que lo cuentas así, parece que, que en una barra de bar, te tomas una cervecita, lo montas, es complicado pensarlo, y la parte de pensarlo lo hice yo, la parte de desarrollarlo, que ahí hay unos cuantos compañeros, son un, los que se han pegado un currazo tremendo, y que funcione, y otra cosa, y que vaya rápido. La de duplicación del padrón, ¿la hacemos en cuántos minutos, Rafa? En media hora. Dos millones por dos millones, dos. 40 billones de comparaciones. Eso es Big Data de verdad. ¿eh? <risa> eh, bueno, y esto es un ejemplo. Este es un ejemplo real, además. No hay nombres ni nada. Tenemos un montón de ejemplos, pero aquí no lo podías poner por el tema de los. Esto es una persona. Aquí tenemos dos relaciones. Las relaciones con IDF. O sea, doy de alta formas de llamar a alguien y las relaciones con los datos. Aquí llega la persona en padrón. Joder, qué mal se ve, tío. Bueno, aquí tenemos el tipo de relación. Cuando dice source es que ha habido una fuente que me ha dado de alta esta forma de llamar a alguien. Entendiendo la forma de llamar a alguien, una normalización de esa forma de llamar a alguien, ¿no? Por ejemplo, la hija de Gustavo en padrón, pero sin DNI. Y después me llega MNP, me llega el nacimiento, ya viene con, imagínate que ya le ha estado de alta en DNI, con DNI cuando tal, tendría otra forma de llamarse. Para nosotros, si tiene DNI o no tiene DNI, son dos formas de llamar a alguien distintas. Eso para nosotros es clave porque después los enlaces con, con los IDF, con la fuente, van mucho más rápido en términos de cómputo. Y después, esta, aquí es donde está la mejunge los traces, los trazas, son relaciones de traza. Esta persona, ¿dónde la puedes encontrar? Entonces aquí tenemos... Los UIDA, esto es IDT, esta es la misma persona, la 0765, realmente este es el último de los códigos, esta es la misma persona, y esto, ¿en qué otras tablas está? Entonces, esta persona la hemos encontrado en padrón, esta persona está en demandantes de empleo, en demandantes de empleo en demandantes de empleo, después esta persona la encontramos en marzo en afiliaciones a la Ciudad Social, después lo encontramos otra vez en, de, en ese mismo mes en demandante de empleo, después en el padrón que nos mandan en julio la hemos encontrado en padrón y vuelve a estar en demandante, demandante, demandante, demandante. O sea, nosotros hacemos un filtrado de esto, del trace stock y tenemos el registro de vida de una persona en todas las fuentes administrativas que vayamos integrando. Si tuviese nacimientos los nacimientos, los titulados, los titulados y aquí en las trace tenemos dos tipos de trace, trace stock, son fotos de un momento y tres event. Por ejemplo, sacar un título o nacer o morirte es un evento en tu vida. Para saber la naturaleza de la relación que tiene. Y después metemos un montón de metadatos de enlazamiento, de las características. ¿Todas esas filas corresponden a la misma persona? Esta es la misma persona. Es este señor. El DNI 0765. Vale. Ahora solo está 2017. Estará la vida de esa persona desde el 2017. En algunos casos, padrón municipal de habitantes del año 2000, Vamos a, de, tenemos el del 96 también, el de la renovación patronal del 96, seguridad social lo tenemos en el 2005, MUFACE del 2010, con eso habrán cosas que se pueden hacer y otras cosas que no. Nosotros de hecho el registro de titulados de la Universidad de La Laguna, el título, el libro de registro lo tenemos grabado, lo grabamos nosotros en su momento lo podremos integrar también aquí. O sea, todos los títulos universitarios expedidos por la Universidad de La Laguna desde su fundación, lo podríamos integrar en algún momento. Contratos estaría aquí. Familias numerosas estarían aquí. Entonces, aquí habrán dos relaciones. Llega, Tienes una PCI, está ahí. Tienes una LISMI, está ahí. Eres pensionista, estarás ahí. Entonces, Yo te puedo sacar y saber si estás afiliado, si eres pensionista... Si eres el registro de, de, de niños en adopción, está ahí, estará ahí. Si hay, hubiese un registro de mujeres víctimas de violencia, estaría ahí. Ay, esto es esto súper es potente, pero esto está protegido con 47.000 candados. Ah, nosotros tenemos un modelo de el modelo de diseño que hemos hecho también está muy vinculado al diseño de la protección de datos desde diseño se llama, o sea, evitando que los no. Un rollo ahí metodológico. Alberto, ¿quién va más rápido? Eh, ¿El stack o las empresas? Es que todas las empresas no lo pueden hacer. ¿Tiene la eh, Bueno, no con determinados detalles, pero por ejemplo, el uso del padrón, compañías aéreas. Eh... No, las compañías aéreas lo que tienen acceso no es al padrón, sino tienen acceso a un servicio web que ofrece el INE para comprobar que estás empadronado, pero tú le dices el DNI y, y él te dice si es canario o no es canario, nada más. Pero las empresas no tienen el padrón. El, el, el municipio. ¿El municipio? ¿El municipio? ¿Sí? ¿Sí? Hombre, claro, es que depende, depende de lo que estemos hablando. Facebook y todos estos tienen aquellos es otro mundo, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando es que el mundo big data del gobierno o del estado eh, basado en, en datos administrativos, sacarle provecho eh, analítico sí. para fines sociales, públicos, colectivos y estas cosas. ¿Vale? Sí, sí, esto está en Postgre. Sí, bueno, los datos de pueden ser relacionales o no. ¿Cómo están estructurados los datos? De hecho nosotros, aquí no los muestro y demás, pero por la pregunta debe ser que conoces temas de informática, nosotros tenemos aquí JSON y cosas así, ¿vale? Sí, sí, sí, sí. es eh, otro debate de, distinto, ¿vale? Más bien de Higgs que de informática, ¿no? Sí, o de GIS, ¿vale? <risa> ¿Vale? Co cogen la idea, más o menos, de cómo eh, se va haciendo esto, ¿no? Entonces, el método ya para nosotros es meternos a fuentes. Bueno, estoy simplificando también, que los chicos me dicen, siempre dices que eso en dos meses se hace, y vamos seis. <risa> Este es un ejemplo de síntesis, ¿no? En este momento, solo con cuatro fuentes de datos y solo con un año, tenemos, no leo, en, en el número de observaciones que hemos integrado son 11 millones de observaciones de diferentes fuentes de datos, diferentes DAT, o sea, los dos padrones, cuatro afiliaciones a la Seguridad Social y 12 de demandante de empleo y cuatro de MUFASE. Eh, hemos generado IDFs distintos, 2,721,000 formas de llamar a la gente. Y hemos generado 2,257,000 personas. O sea, si se fijan, tenemos 2,256,000 personas identificadas y de y tenemos 2,721,000 formas de llamar a esas personas. O sea, hay, sí, una persona se puede llamar de, manera, de, de diferentes maneras. Puede ser Andrea Pérez González o María Andrea Pérez González. Son dos formas de llamar a la misma persona, una con DNI y otra sin DNI. O sea, eso lo metemos todo en IDF, en formas de llamar a alguien, ¿vale? que es esto que está aquí. Y en total, para 2017 en este momento tenemos 14 millones de relaciones. O sea, el URDS, el esto que está aquí, tiene en este momento 14 millones de filas. Nosotros estamos estimando, viendo más o menos los tamaños de otras cosas que vamos a ir metiendo, que cada año vamos a tener unos 100 millones de relaciones aquí. Cada año. ¿Vale? Aproximadamente. Eso lo tienes que multiplicar por todo el histórico. Si vamos a meter el histórico de 2010, pues ya son mil millones de filas, creo, ¿no? Por ahí. Va a estar divertido. Bueno. un poco de computación Pogre. que está dentro de todo esto, eh, el gobierno está apoyando. Eh, pues yo que sé, en Cataluña se han creado centros de computacionales específicos que no solo permiten eso, ¿no? sino que además eh, la interrelación entre grupos científicos. Y... No, esto está, en la, esto está en los servidores del ISTAC porque es donde tienen que estar, de ahí no van a salir nunca en la vida. Vale. Eh, y está sobre unos servidores muy sencillitos y una base de datos relacional que es pobre. Lo que pasa es que la tenemos muy optimizada. O sea, una, hay, dentro del de otro equipo de la infraestructura de datos tiene dos trabajos importantes que hacer. Uno es la optimización del modelo y eso lo tenemos bastante avanzado de cómo está almacenado eso atrás para hacer queries rápido, para que eso vaya rápido. Creemos que vaya muy rápido. O sea, que no hace falta irse a grandes tecnologías. Nosotros somos... Eh, ...inversamente proporcional, o sea, más tecnología más problemas. O sea, si con lo que tienes lo puedes resolver, más fácil, ¿no? Y otra parte de seguridad. Estamos trabajando en esas dos, en optimización del rendimiento... ...y, y seguridad. Con una empresa de Madrid. Ah, para esto puede petar. Evidentemente, ¿no? Sobre todo cuando, cuando lleves 40 años... Imagínate las millones de filas que van a ver en esas tablas. Lo bueno de esto es que tú haces la query y tenemos tu historia de vida. Desde que naciste, esa es la historia, hasta que te moriste. Y para estudios de causa de muerte, vinculados con el análisis longitudinal de toda la vida. ¿no? Pues se puede sacar información ahí. Vale. Registro de empresa, lo mismo. No voy a entrar o sea, el directorio de unidades económicas habiendo dos registros, registro de empresas registro de establecimiento, estamos empezando con registro de empresas ya tenemos integrados las afiliaciones a la Seguridad social los autónomos los metemos, aquí las formas de IDF son un poco más complicadas porque hay que considerar personas y razones sociales y ahí todo cambia esto sí que es el caos, porque el CIF cambia todo cambia, cambia todo cambia mejor dicho, ¿no? entonces los métodos de enlazamiento tienen que ser más potentes cuentas de cotización ya están integrados ya tenemos metido en RAUDATA el SABI, tenemos metido el directorio central, el DIRCE del INE, lo tenemos metido, y el inventario de entidades públicas también lo tenemos metido, en Raw data y ahora lo tenemos que integrar. Y seguiremos metiendo todas las fuentes de empresas que vayamos pillando, por ejemplo, lo que pasa que no va aquí, aperturas de centro de trabajo, de la Dirección General de Trabajo estará, no en el registro de empresas, sino en el registro de establecimientos todo lo que vayamos pillando, el registro industrial estará, el registro todos los registros eh, Turidata, que hay mucha gente de turismo, estará integrado ahí. vale De tal manera que podemos identificar las empresas que estén en Turidata y toda su vida administrativa. Lo bueno también de haber metido cosas aquí interesantes, uno de los problemas que tenemos es que eh, dos mutuas no las tenemos controladas, públicas, que es Mujeju e IFA, porque no nos dan los datos, por seguridad nacional. O sea, la mutua general judicial, o sea, los jueces, nombre y apellido y los militares no los tenemos. ¿no? Y tampoco tenemos los colegios profesionales por ahora. Hay ocho colegios profesionales. El médico, que no cotiza vía seguridad social, sino por el colegio de médicos. ¿no? Pero el médico, además de trabajar en el Servicio General de Empleo, tiene sus despachitos por la tarde. Y en el despachito tiene a una persona que le ayuda ¿no? en secretaría. Por lo tanto, está aquí. Tiene que darse de alta en cuentas de cotización. Entonces, Nos aparece un montón de profesiones liberales vinculadas a otras mutas que no están en la seguridad social. Porque si eres dueño de una empresa, tienes que estar dado de alta en la seguridad social. O como autónomo. Si eres dueño de una empresa, como autónomo, obligatoriamente. Pero nos extrañaba que apareciesen autónomos, que apareciesen, perdona, cuentas de cotización con nombre de personas que no estuviesen dados de alta a autónomo, pero como si sí estaban dados de alta a la ciudad social como asalariados, los enlazamos y dijimos, ah, son estos perfiles eh, abogados que trabajan para la administración pública y que por la tarde tienen un despallito de abogados En este caso que hay un vínculo eh, personas empresas, las empresas pasan a tener también un IDF Sí, lo mismo esto la misma filosofía, eso se repite. Una empresa cuando entra tiene un IDT y esa empresa tiene diferentes formas de llamarse. Lo que pasa es que la complejidad del IDF es mayor. ¿Vale? Aquí hay más campos porque hay más formas de poder llamarte. Y aquí sí que cambia todo. ¿Vale? ¿Y cómo se los, los establecimientos? Todavía no hemos entrado. No hemos metido estamos con el registro de empresa. Sí. Habrá otro no como empresa. Habrá otro, dentro del directorio, habrá otro registro que es el registro de establecimiento. Y después habrá un vínculo entre empresa y establecimiento, pero ahí no voy a entrar porque es más complejo. ¿Vale? Una curiosidad, Alberto, eh, Hacienda no proporciona los datos, pero ¿tiene capacidad para usar estos registros? No. no. O sea, y he hecho una eh, alusión específica a Hacienda. El ISTAC es el ISTAC, tiene su sistema de protección y todo esto. Pero ya como ciudadanos, ¿qué nivel de protección tenemos frente al gobierno? O sea, ¿cualquier administración puede pedirte esos registros? No. no. Esto, ¿Por qué lo podemos hacer nosotros? Pues nosotros estamos regulados por la ley estadística. La ley estadística lo que dice es que toda la información que entra aquí es para fin estadístico. Y está protegida no solo por el Reglamento General de Protección de Datos, sino por algo más potente que es el reglamento, que es el secreto estadístico. De aquí no se pueden construir, ni enviar, ni información de ningún tipo a nadie, a ninguna administración para que tome decisiones. Pero si ya nos pasa en las encuestas, nosotros en la encuesta, en la encuesta de, de condiciones sociales, nosotros preguntamos, oye, ¿en su casa, o en su vivienda, o en sus edificios hay casos de violencia de género? Hay casos de maltrato, claro, si, si yo sé que hay un caso de maltrato, lo, lo lógico es que le diga, oye, pues te voy a mandar eh, protección al tra trabajo social. Eso no lo podemos hacer. O sea, no se puede dar esta información para la toma de decisiones administrativas de una persona en concreto, de una empresa en concreto, de un hogar concreto. Ni ¿vale? nadie que no sea para fin estadístico puede acceder ahí. Para fines científicos, con muchas limitaciones. Y para fines administrativos, y para otros fines de analítica, que no sean estadísticos, que no sean funcionarios, como digo yo, nosotros somos los policías del dato, ¿no? Somos como la policía canaria, ¿no? Podemos llevar pistola, tenemos, bueno, somos, bueno, somos menos que la policía canaria, es pues más útil. Eh, eh, entonces, mmm, tenemos ciertos derechos y ciertos deberes porque el Estado nos ha dado esa facultad. Porque esto es violar muchísimo el tema, el reglamento general de protección de datos y la intimidad de las personas eso lo tenemos que cuidar con muchísimo ¿vale? bueno, empresas este es el ejemplo de empresas que tenemos lo mismo, tenemos en este momento 837.000 observaciones enlazadas de las cuales eh, esas 837.000 228.000 formas de llamar las empresas y en IDT tenemos 188.000 empresas detectadas en Canarias y eh, 1.065.000 relaciones, en este caso, aquí. Ah, coño, si estaba aquí yo leyéndolo en la tabla. Empieza la parte divertida que es integración y georreferenciación. Decía el sistema integrado de datos, ¿no? La parte de integración, ya tenemos un modelo. ¿Cómo construimos la parte de georreferenciación? Para, en primer lugar, teniendo un directorio de localizaciones. en este En este caso, un registro de portales. Con la misma estructura, la complejidad es un poco mayor, pero se mete el callejero Sitkan y cada una de las fuentes que van entrando con direcciones, el padrón tiene una dirección, ¿no? Esa dirección se georreferencia, se dice que este punto, que es un portal, un punto en el espacio, tiene una forma de llamarse. De hecho, nosotros detectamos que, por ejemplo, el instante en Gran Canaria... Calle Luis Doreste Silva número 111, pero en otro sitio aparece como edificio UNED. Pues aquí, edificio UNED y calle Luis Doreste Silva 101 está asociado al mismo punto. Y el matching lo hacemos nosotros aquí. Cuando nos viene otra vez edificio UNED en otro sitio, hacemos el matching por aquí y decimos, ah, pues eso es este punto. Si se fijan, además, esto tiene una potencialidad importante, ¿no? Que es que automáticamente estoy georreferenciando. Todo lo que tenga una dirección. Aquí solo hay registro de personas, pero aquí están las cuentas de cotización georreferenciadas también. Todo lo que tenga dirección se asocia con el registro de portales. O sea, conclusión, al padrón yo lo tengo integrado y lo tengo georreferenciado. Según la dirección del padrón. O sea, este, este individuo, según padrón, vive en un punto. Ese mismo individuo, según Mufase, vive en otro punto. Y según afiliado a la seguridad social, vive en el mismo punto o en otro punto. O sea, no, entro, no estoy entrando en el debate si de cuál es el mejor de los puntos. Porque ya antes también nos pasaba con sexo. Según Y eso pasa, de verdad. Andrea. Hay registro que tienen. Andrea italiano, hombre. Andrea italiano, mujer. ¿Cuál es el mejor? Sí. No lo de Andrés, con la vía mejor, desde el punto de vista de la verdad, por ver un Pero este si es mi mundo. Así es importante exactamente saber en el momento de la foto, como está diciendo tú, dónde vive la persona. Porque eso desvirtúa bastante el dato de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en 2017. El ¿Pero dónde vive? donde dice que vive el padrón, donde dice que vive el afiliado, donde vive, eh, yo me empadroné y fui al servicio Ganario de ganar Empleo y como el servicio de de empleo me tiene que mandar la cartita, le doy la dirección de verdad, y aquí como tengo que empadronar a la niña para llevarla al colegio que yo quiero, me empadrono en otro sitio. Pero estoy de acuerdo contigo, es complicado, pero te puedo asegurar que donde dice el padrón, casi seguro que mucho, tanto por ciento, no es. da o sea, muchísimos errores. Claro, entonces el debate en este momento de la integración. <tose> Claro, en este momento, en el momento de la integración, no discutimos eh, si la información de la fuente es correcta o no es correcta. Eso es otro debate después, posterior. Eso es cuando pasamos, ¿se acuerdan? RD, ID, SD. Cuando construyo el fichero estadístico, determino, y además cuanta más información meta, mejor, claro. determino cuál es la mejor en base a, a toda la información que tengo, cuál es la mejor de las informaciones para determinar que vives aquí. O sea, sería extraño que vivieras en Lanzarote y te hayan hecho un contrato en La Gomera y estés afiliado en La Gomera. Por eso te digo, que al final ¿No? tiene bastante que ver también con la fecha y, claro. y la, la cuestión fecha es un pero es que Un ejemplo personal, yo estoy en Cruz. vivo en la Laguna hace 10 años. Se sabe antes por cosas que no tendría que, que las, las que no llegas, porque a lo no mejor son empresas privadas, por ejemplo, cuando vas a comprar algo a, por inglés, te dicen el código postal, que dicen el código postal, que dicen mm -hmm. el código postal, y ya saben dónde vives, o sea, la zona más o menos en la que vivir, mm -hmm. eh, el tema de propaganda, lo que sea. Claro, si compras algo, si contratas algo, si haces algún tema laboral, por ejemplo, para si tablas, es más fácil que acabes encontrando dónde está realmente esa persona. Claro, cuando vas relacionando, cuando dice el tema fecha, nosotros en las relaciones metemos la fecha del evento, o la fecha del stock o la fecha del evento. Hay una fecha de referencia para determinar cuándo sucedió o cuándo hemos observado eso. Y después, todo eso, lo que hacemos es cocinarlo para construir el fichero estadístico, vale. cuando toque y en función de lo que toque. ¿Vale? O sea, pero en este momento no estamos discutiendo eh, ¿cuál es la mejor de las fuentes? No, sí, no entiendo ¿Vale? ah, el estadístico y vuelvo a repetir porque es un poco pesado y bajar el punto a, a, al mundo bueno, de internet ¿no? pero bueno, pero referenciar y colocarlo en el sitio en el que toca en ese momento Claro, nosotros aquí este señor nos dijo que vivía en la calle Julio Arenzilla 921 y para nosotros la calle Julio Arenzilla 921 está aquí Después decidimos si es ahí donde vive o si vive en otra parte. ¿Vale? Cuanto más sumamos, cuanto más información auxiliar tengamos, mejor decisión podamos tomar. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna, que te tú esas ¿Sí? fuentes de información roja, tú previamente las normalizas para luego meterla en tu sistema? ¿Sí? ¿O tú le dices a tu sistema ¿Sí? que, por ejemplo, el campo de dirección, en el campo padrón se ¿Sí? llama dirección pero Campo de se, se normalizan 2. algunas se normalizan otras se, se semi normalizan hay mucha normalizaciones, cuando decía cuando nos llegan los datos cuando pasan a raw data hay una normalización ahí normalizamos muchas cosas preparamos, preparamos las fuentes de datos para que puede trabajar con ellas claro claro claro esto es mantenimiento constante. Nosotros también trabajamos con la fuente para que esta sesión esté lo más estructurada y estable posible. ¿Vale? Entonces, no hay un algoritmo que por sí solo yo de forma inteligente. Eso, eso es imposible. La dirección. Eso es imposible. No. Depende mucho de la fuente. Y cada fuente, las características de la fuente, quién recoge la fuente, la importancia de ese dato dentro de la fuente imposible ¿vale? te puedes entrar en, en un foco sin fondo ¿vale? lo que sí que una vez que ya tienes normalizado esto ya automatizas la entrada ¿no? pero al principio hay que hacer analytics humana ah, humana con herramientas pero bueno tenemos sistemas de georreferenciación diferentes, con diferentes niveles, que van desde utilizando de información GrasCAN hasta utilizando llamadas API como Google+. Maps. Bueno, Tenemos un sistema bastante complejo de georreferenciación. Detectamos incluso cosas que eh, el sistema de información territorial de Canarias no tiene georreferenciado, se lo mandamos a GrasCAN para que depure. O sea, tenemos un modelo más o menos complejo e incluso tenemos georreferenciación aleatoria. ¿Vale? Ya... Eso es un otro debate distinto. ¿no? O sea, todo, podamos georeferenciarlo o no, tiene un punto en el espacio. Si no lo tiene, tiramos el dado. Con inteligencia. ¿Vale? Con, utilizando un artículo de los australianos también para eso. Eh, con un PPT se llama, en función del peso. Entonces, en, en la parte geográfica tenemos como dos instrumentos. Unos instrumentos de georreferenciación hasta la georreferenciación, ¿vale? O sea, todo tiene un punto y después, para sacar información asociada a un polígono, tenemos otra fase que es geocodificación. que es, Tenemos dos tipos de geocodificación: geocodificación de, de georreferencia: esto que es part, decirle que un punto es parte de un polígono y pintamos un polígono, o decir que un literal está asociado a un político. Esto sí que son algoritmos propios nuestros. Nosotros, no tienes ni que tener conocimiento geoespacial ni hacer queries espaciales. Entonces tenemos algoritmos que un técnico estadístico le da eh, dos informaciones geo. O sea, geopolígono. Esto está en, nuestro, en nuestra base de datos. y geopunto, O sea, dime estos puntos a qué polígonos pertenecen. Y te manda y te devuelve una tabla de relación. Diciendo: este punto xy pertenece a este polígono Z. O sea, esto es Santa Cruz, esto es un caso real hecho por nosotros, barrio de Santa Cruz y demandante de empleo georreferenciado. ¿no? Yo tengo un demandante georreferenciado aquí y mediante ese sistema le hemos dicho, le mando este shape, no es un shape, pero bueno, le mando ese, esa red de polígonos que la tenemos en el sistema de información, en eDatos lo tenemos en la parte cartográfica, en la base cartográfica, le mando la relación de puntos de demandantes de empleo y este lo que me dice es, todos esos puntos a qué polígono pertenece y por lo tanto ya puedo hacer, hacer estadística por polígono, ¿no? No sé si me explico. Y ya es hacer mapa temático que es lo que hemos hecho ahí, así de fácil y así de sencillo. Eso se puede hacer porque toda la información cartográfica también está normalizada en un mismo sistema de proyecciones, WGS84, eh, disponible eh, X y Z, ¿no? entonces tenemos el método de geocodificación como decimos aquí es de abajo arriba eso quiere decir de un punto al polígono hay otros métodos que utilizan información auxiliar podemos sacar por lo tanto polígonos suburbanos o sea polígonos ya construidos como en estos casos este es el caso estos es padrón municipales de habitantes este lo hizo raf el dato por municipios el dato por secciones de santa cruz el dato por mallas de 500 por 500 y el dato de Mayas por 250 por 250, ¿vale?, de población. Y ve, vamos viendo, ahí se va viendo la granularidad de las cosas. Si quieren ver un ejemplo de un montón de indicadores hechos así, en el tabló de Rafa, Rafael Betancor Tabló, hay un, un ejemplo con unos 50, 60 indicadores, población extranjera, tasa a escala de GRID de 250, con datos del 2017, ¿vale?, ¿Eh? otro ejemplo de cosas que podemos hacer con esto y este es otro ejemplo real que también hizo Rafa la semana pasada nos llaman del Cabildo un programa DUSI en el sudoeste de no sé qué rollo de, model, de rollos digitales y no sé qué rollo y quieren saber la información de este polígono y además un campo de actuación porque quieren poner eh, creo que son centros digitales como... ...como bibliotecas para digitales para que la gente vaya... ...tenga ordenadores y demás, creo que es eso... lo que deduce. ...pero ellos necesitan una serie de información... ...para ver pos posibles o potenciales usuarios... ¿no? ...lo que podemos hacer es... ...identificamos todas las fuentes que tenemos en este polígono... ...y aquí está la estadística... ...de... no se ve... ...pero ahí están demandantes, afiliados... ...y está la, la estadística del, del polígono asociado al DUSI y del de, eh, ámbito de actuación. Tenemos los datos de esto y los datos de todo esto. Eso, para planificación, es potentísimo. Y lo último eh, son los polígonos autogenerados. Como tenemos todo georreferenciado, para eso georreferenciamos incluso aleatoriamente, con un algoritmo que es DB Scan, eh, nah, yo no te doy polígono. Dime dónde están las bolsas de eh, desempleados de larga duración y píntame tú el polígono. Pues hay algoritmos que te pintan en el espacio según una distancia que dice desempleado cerca, pues que vivan en un radio de 500 metros o de un kilómetro. Son estos círculos. Pues puedes crear un polígono que te diga que te pinte las bolsas de desempleo, por ejemplo de larga duración. Entonces ya no estás hablando de polígonos administrativos, sino Polígonos, ¿dónde está el problema? Imagínense eso si tuviésemos eh, los datos tributarios. ¿Dónde están los pobres? ¿Dónde está la desigualdad? ¿Dónde están las bolsas de pobreza? ¿Dónde están las bolsas de mm, desamparo familiar? ¿No? Y, y a lo mejor tienes que plantear actuaciones interadministrativas. Y esta es un, eh, una de las cosas que estamos haciendo con uno de los proyectos, ya esto es con respecto a la referenciación, esto es integración de datos... EPARRE la estadística de Población Activa Registrada, lo que está intentando es hacer eso, ¿no? Coger un montón de fuentes e intentar construir una encuesta de población activa con toda la información administrativa que tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo también es un menos a más. No te comas la manzana de golpe, sino cogimos las fuentes administrativas, las normalizamos, las hemos integrado, las hemos referenciado, estamos sacando resultados estadísticos parciales, por ejemplo, afiliaciones según lugar de residencia, que es producto de la integración de las afiliaciones y el PMH, para ir subiendo a, por ejemplo, la EPAREC o inserción laboral y en algún momento podríamos hacer la encuesta de ingresos y condiciones de vida, trimestre a trimestre, con análisis longitudinal y con con el nivel de escala que podamos publicar, ¿vale? Eso es uno de los temas que hay que trabajarse, porque ahora tienes un challenger, a ver cómo manejamos este challenger, ¿no? Respetando la protección, el secreto y demás, ¿no? Con respecto a las fuentes que íbamos integrando, ¿no? Eh, de esto que ya me han preguntado varias veces, ¿no? Esto es industria y además es muy delicado, ¿cómo estamos gestionando esto? Existen comisiones estadísticas delegadas en cada consejería. Cada comisión estadística, hemos creado cinco grupos de trabajo en este momento, solo con cinco consejerías, básicamente porque no vamos para más, ¿no? en este momento, con la Consejería de Agricultura, la de Empleo... Bueno, las ex-consejería, porque no sé si está aprobado esto ya o no. Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Educación, Universidades, Turismo, Cultura y Deporte, Obras Públicas y transporte, donde se identificaron las fuentes administrativas que se pueden ir integrando en el sistema, y se crea un equipo técnico funcionarial, o sea, empleados públicos, o sea, sin políticos, que se les dice, oiga, investigue usted esta fuente y plantee la estrategia de integración. Por ejemplo, Gana Agricultura puso 23 fuentes de datos. ok Política social y vivienda, 18 fuentes de datos. Desde el plan concertado, gestión de prestación canaria de inserción, gestión del reconocimiento del grado de discapacidad. Cuando cometamos esto podemos sacar empleo y discapacidad así, por ejemplo. Eh, prestaciones LISMI, FAS, PNC, un montón de, de fuentes que van a estar ahí. El registro de familias numerosas está por aquí también, que es súper útil también para construir el concepto de hogar o de familia. Será una fuente también bastante útil. Eh, claro, grado de, de. hay partes vinculadas a población, partes vinculadas a empresas, ¿no? Como mm, eh, registro de inspección de centros de ocupación y piso. lo no que fuese. En el caso de educación es bastante potente también. estará todo. Me pasa que fueron más escuetos en la forma de escribirlo, porque el sistema es mucho más complicado, pero va información de centros, de planes de estudios, de profesorado, de alumnado matriculado, de resultados académicos de alumnado y de indicadores de prueba de diagnóstico. Trae ahí todo, básicamente. Se mete todas las convocatorias de los alumnos. Estará todo. Yo, menos mal que en ese grupo pinto poco. La Consejería de Turismo y Deporte fue más, más escueta todavía, Sistema de Información Turística, porque eso lo tienen todo ahí, y antes que era Cultura y Deporte, los nuevos registros que tienen, ¿no? el Registro General Turístico, las subvenciones de Deporte Canario y las entidades culturales. ¿Qué? Sí. Y Obras Públicas y Transporte, a nosotros nos interesaba todo, sobre todo la parte de transporte y han metido la información de transporte. Tanto de transporte eh, nos interesa sobre todo y eso lo vamos a negociar ya con el Estado, en los datos de subvenciones a viaje, con nombres y apellidos, para cargarnos falsos empadronados. Empadron gomeros que viven en Taco y están empadronados en La Gomera, o canarios que viven en Madrid y están empadronados para el viaje. <risa> eso no va para fines administrativos, no se preocupe, que los veo tensos a todos. <risa> Es que es importante cargarte determinar... Cargarte, cargarte, cargarte, uno, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en la EPA, es que nuestra población posiblemente está inflada. Absolutamente. Entonces, hay que, para tener buenas estimaciones, hay que quitar población. O ponerla en su sitio. Nunca me lo he dicho. Pero Alberto, una, y conectado con esto, ¿por qué no empezar ya con una actitud proactiva en, en gobernanza inteligente? Que básicamente tardaremos a lo mejor 10 años en ponernos al día de lo que están haciendo los nórdicos y los nórdicos ya están pasando de usar los registros que tienen y generando los registros que necesitan y, y eso se hace con mucha política fiscal o eh, sea, pues se hace de una manera pero ahí se llega por un camino y la Administración Pública es la que es y la Administración Pública de Canarias es la que es ¿vale? Y todavía seguimos funcionando mucho entre la administración de mi tesoro, de mi base de datos y de mi Excel. O sea, cambiar toda esa cultura. No sea, sea consejero, igual sí. No sea consejero. Todavía no me han llamado, todavía no me han llamado. <risa> vale, entonces, por ahora, eh, como digo yo, nosotros incluso no nos. Al principio ni siquiera estamos planteando eh, depurar fuentes originales. No se decía, si nos mandan mierda, comemos mierda. Ya nos encargaremos nosotros de limpiar la mierda, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, eh, te estancas en ese, en ese modelo. ¿Vale? Ya. Y habrá, cuando la gente empiece a ver utilidad, ya la negociación será distinta. ¿Ok? Bueno, y el tema, eh, como ven, el modelo que se... Sí, ya me quedan dos minutos. ¿Vale? ¿Vale? todas las consejerías vale o sea por ley y además no es, no es que esto no es mmm, me prestas datos no no no no no me das los datos vale tú a la agencia tributaria no negocias con la agencia tributaria si pagas o no pagas tú pagas aquí lo mismo bueno algunos sí bueno, <ríe> Y algunos ni pagan. Pero bueno, el planteamiento, que es la fortaleza de la ley 191, es que nosotros somos la agencia tributaria del dato. O sea, hay obligación a, a, a, a darnos los datos. ¿Vale? ¿Sí, Jenny? Una cosa para que ya la Europea también está trabajando en Sí, está aquí. No, está aquí. Tiene que cambiarse para tomar decisiones para firmar, tiene que la necesidad. ahí te se está integrando, todo ya poco a poco. Además todo esto se fortalecerá porque el INE está, va a montar por primera vez el censo 2021 con registro administrativo. Y estamos negociando que nos venga el censo 2021 identificado. Vale. O sea, cada 10 años eh, nos vendrá, además. Toda la integración que haga el INE con un montón de fuentes, que algunas de las que a lo mejor nosotros no tenemos. Para fin científico, que también. Eh, ¿Qué? Y alguna tributaria, exacto, estar ahí. Eh, tema de acceso para fin científico, que, que es una cuestión importante que tenemos que trabajar. Bueno, a escala europea, el acceso para fines científicos está regulada por este reglamento. A escala estadística nacional y sistema estadístico europeo. Este reglamento es el Reglamento Estadístico de la Unión Europea, que tiene un artículo que dice que los datos se podrán utilizar para fines Los datos estadísticos se podrán utilizar para fines científicos. con un marco de restricciones. Y ese marco de restricciones se dictó a través del reglamento UE557. que marca las restricciones para hacer esto. La ley española, la 289. De estadística no tiene regulado, porque es una ley antiqu, antiquísima, del año 89, no tiene regulado ese acceso. Pero como son parte del sistema estadístico europeo, se acogen al reglamento para hacerlo. No sé si me explique eh, la cuadratura del círculo. Sistema estadístico canario, ley 191 de estadística de la comunidad autónoma. Ahora vemos el problema que tenemos aquí, ¿vale? que hay que trabajar. Entonces la ley 289 protege el secreto estadístico, el reglamento UE el que dice que podrá concederse el acceso a datos confidenciales que solo permiten la identificación indirecta a las unidades, eso que es quitando nombres, apellidos y todas esas cosas, a investigadores que, que, lleven un, que lleven a cabo análisis estadístico con fines científicos. Esto es un tracto, esto se hace en todo el, en todo el mundo, es un tracto para análisis científico brutal, brutal. Eh, y el reglamento regula cómo puedes acceder a eso. Ese reglamento, básicamente, establece un procedimiento para poder acceder ¿no? A crédito. O sea, tienes que ser un organismo público de investigación, no es, ¡soy investigador! No, Usted tiene que venir avalado por un organismo público de investigación, se tiene que evaluar el proyecto de investigación a ver si cumple unas características mínimas. ¿Se acuerdan los cinco puntos de, de Nueva Zelanda que ponía los cinco puntos? Pues más o menos la misma idea de los cinco puntos, ¿no? Y la determinación de un método de acceso, que... En el 90% de los casos consiste en que te vas a Luxemburgo, básicamente, ¿no? Porque son accesos muy restringidos. No incumplen actualmente en todas las universidades la ley de protección de datos y, por lo tanto, eh, sería, vamos a ver, eh, actualmente con la ley general de protección de datos europea, eh, la universidad no tiene capacidad ni para proteger ficheros ni para proteger información, que yo sepa no tenemos nombrado a ningún gestor de datos eh, y estamos escapando eh, todos los días por, por contratos con la Fundación pero es urgente que las dos universidades se admiten y, y hagan un sistema, eh, digamos, a nivel con lo que se pretende Hombre, yo, en términos universitarios es preocupante, el término en términos de la vida administrativa universitaria pero tienen que tener en cuenta que también las encuestas que ustedes tengan que utilicen datos personales, también tiene que eh, estar vinculados al Reglamento Prote de General de Protección de Datos. O sea, la... sí, es que no la tenemos que cumplir los investigadores, lo tiene que cumplir la Universidad. No. O sea, como entidad, eh, eh, yo puedo tener mis fichero y puedo hacer lo que yo quiera, pero quien está incumpliendo es la Universidad, la alguna está responsable en estos momentos porque todo eso se eso es un trabajo que tienen que hacer ya. ¿vale? Pero es importante sacarlo aquí mm. porque si no no podremos aprovechar no, no es que a esto no vas a tener acceso o sea solo vas a tener acceso presencialmente en lo que ya se llaman los laboratorios de datos los laboratorios de datos que son una sala con un ordenador sin conexión a internet sin un USB y sin nada de nada y con unos sistemas que puede ser R o lo que fuese y usted tiene acceso a unas carpetitas con los ficheros de datos que le pongo para la investigación. Así está en todo el mundo por ahora. En función de las características de seguridad del tipo de ficheros se le puede dar acceso con una unas ciertas características vía online. Pero a mayor riesgo de que los datos salgan, eh, mayor control de dónde tienes que hacer las cosas. Eso nos, nos pasa a nosotros con las empresas privadas que contratamos... ...para algunos trabajados o tratamientos estadísticos... ...que hay que hacerse presencialmente en el ISTAC. ¿Vale? Y bueno, hay una serie de características a escala europea. Caso Canario, tenemos un problema. La Ley 1.91 no contempla desde el año 91 el acceso para fines científicos. La ley, la modificación, el anteproyecto de ley... ...estadística de Canarias que entró en el Parlamento y que tuvo dos enmiendas a la totalidad, y que está muerta y que habrá que reactivarla, Espero en la próxima legislatura sí contemplaba el acceso a datos para fines científicos. Entonces ahora tenemos un problema jurídico para poder acceder a los datos. ¿Qué queremos hacer? Pues ir creando comunidad, porque uno de los problemas que tenemos aquí es que no hay conciencia con respecto a la potencialidad que esto puede generar, no la hay. Entre los políticos y entre la sociedad, pero sobre todo los políticos que tienen que tomar decisiones. O sea, para ellos le da lo mismo. ¿no? Una ley estadística pues, está más a los vaivenes de otro tipo que a la propia naturaleza de la ley estadística. ¿no? Eh, entonces eh, nos parece interesante ir poniendo sobre. porque el trabajo que nosotros estamos haciendo, si fuésemos, por decirlo así, egoístas, digo, entonces lo voy a ISTAC, vamos a hacer operaciones estadísticas que te cambas. Y se acabó el negocio, ¿no? Y aquí no entra ni Dios, porque este es nuestro, nuestro reinado, ¿no? A nosotros lo que estamos haciendo nos parece tan potente que lo tenemos que abrir, cumpliendo los criterios de seguridad para que el sistema soste sea sostenible. Pero esto nos permitiría tener una infraestructura en ciencias sociales que cambiaría la forma de hacer en muchas de las investigaciones sociales que hacemos en Canarias. ¿Vale? Esto es potentísimo. De la misma manera que no se aprobó la ley, nosotros hemos presentado dos veces a un MAC toda una infraestructura para mejorar el acceso a toda esta información. Primero, para hacer el sistema de datos integrado no nos lo aprobaron. Lo conseguimos gracias a una subvención del Servicio de Ganar de Empleo. Y segundo, para mejorar toda la infraestructura tecnológica para poder eh, tener acceso. Son dos Mac que han puesto sistemáticamente las dos convocatorias, ¿no? porque no se han considerado importantes. ¿Cuándo en Australia...? es parte de la política de Estado, hay un plan nacional de, esta, de, de, de datos y a su vez, bueno, en Australia, en Reino Unido, más allá de las repúblicas bananeras, esto es importante, ¿no? Entonces lo que estamos planteando es un trabajo, y ahora les contarán los compañeros de, de, la, universidad, de la facultad, de la universidad, eh, qué es lo que queremos hacer para ir identificando necesidades, potencialidades e ir construyendo una comunidad que pudiese utilizar esto. Porque es otra cuestión importante. A lo mejor estamos mmm, subiéndonos al monte y no hay interés por parte de la comunidad científica canaria. Entonces, si no hay interés, pues me dedico a otra cosa, que bastante trabajo tenemos. ¿no? O sea, me dedico a, a sacar más operaciones estadísticas nuestras y no me estoy peleando ni por esto, ni por una estructura. O sea, no tendremos no ni espacio para hacer un laboratorio de datos. Eso de, vas y te pones ahí en el, en el ordenador, es que no tenemos ni espacio, ni ordenador, ni nada de nada. Eh, estamos, cuando digo república en banalera me refiero a eso, ¿no? Que estamos muy infradotados en ese aspecto, ¿vale? Y me callo. No sé si hay alguna pregunta más.